Lo más increíble es el vértigo, tener mucho miedo, tener mucho miedo y hay un momento en el que estás a punto de probar el equipo porque ya tienes todo, todo está instalado, tienes el equipo, estás a punto de bajar y en ese momento tienes muchísimo miedo porque tu cerebro está hecho para que no te cuelgues de esa altura, para que no te pongas en ese riesgo porque la verticalidad asusta y ese, ese miedo es un placer, es una droga muy fuerte. Y ese momento en el que tienes que callar todas tus voces en la cabeza y como sentir silencio, meditar unos minutos. Hay un pequeño espacio de bienestar increíble cuando meditas justo antes de bajarte de una pared, que es lo más maravilloso del mundo. Siempre estudié pintura, ¿no? la pintura era como mi pasión y mi... Digamos que como una especie de idioma que tiene uno no con las cosas. Pero después decidí que lo que me interesaba era pintar las ciudades, no como pintar afuera, pintar en lugares públicos, porque es para todos no y también porque puedes transformar un poco las ciudades y puedes darle algo a toda la gente que está en la calle. Y es muy divertido porque es una cuestión muy física, es como si estuvieras haciendo deporte y pintando al mismo tiempo. Entonces, a mí me gusta estar colgada, me gusta hacer mis murales de manera independiente y me gusta sentir que yo no necesito de nadie y está al control de mi fuerza lo que yo hago y puedo hacer cosas gigantescas con mi fuerza, solo con mi fuerza. Además de que es un reto personal el vértigo, es algo que me apasiona. El rol de la mujer en el street art es muy interesante, en mi caso yo he sido recibida en México de una manera increíble, he tenido la oportunidad de trabajar con un montón de gente que he admirado y casi siempre solo trabajo con hombres. Se habla mucho del machismo en el street art. Yo cuando vivía en Europa sí lo sentía, porque el trabajo vertical sí es un medio muy machista. Hay pocas mujeres que hacen trabajo vertical, hay pocas mujeres que escalan, las que escalan son muy buenas, pero no somos tantas. Entonces, en ese, en ese sentido sí me fue muy difícil, pero poco a poco encontré personas que agradezco muchísimo, que me han enseñado mucho sobre el trabajo vertical, y que me apoyan a la hora de hacer mis murales, ¿no? que vienen a ver cómo están los anclajes de las cuerdas y, y eso me hace sentirme más segura. El hecho de hacerlo a rapel tiene mucho que ver con el hecho de ser mujer, es como demostrar que siendo mujer y que teniendo unas manos un poco más pequeñas, siendo un poco más débil, puedes cumplir con grandes metas y con trabajos monumentales. Lo que es interesante es que cuando tú haces algo que a la mayor parte de la gente le da miedo y tú controlas ese miedo y sabes que el miedo es necesario para hacer muchas cosas en la vida, para empezar muchas cosas diferentes y pasas ese miedo, te vuelves como una persona con mucho poder. Entonces siento que las mujeres embarazadas debemos sentir más poder pero no es una situación de, que demerite fuerza, al contrario ¿no? estás llena de poder, estás dando vida y, y eso te permite hacer muchas cosas con cuidado, cuando uno sabe trabajar a rapel y sabes trabajar así verticalmente, sabes tus límites y sabes con qué cuidado lo tienes que hacer, entonces si tú tienes el equilibrio de lo que estás haciendo y lo piensas bien y le tomas la maña realmente no estás usando tanta fuerza y es eso lo que te permite hacer grandes cosas. Porque si usas demasiada fuerza, te fatigas muy pronto. Yo tengo un, una intención muy grande de pasar mucho tiempo con mi bebé porque crecen muy rápido. Entonces creo que el momento en el que son muy bonitos y están chiquititos y realmente dependen de ti, dura muy poco porque el resto de la vida te están pidiendo dinero y ya no te quieren ni saludar. Lo que me, lo que me preocupa de tener un hijo es el mundo que les estamos dando, ¿no? Hace unos meses estuve, fui a visitar Belice y lo vi muy cambiado. Y me dio muchísima tristeza pensar que uno de los lugares que yo más amé en mi infancia no se lo voy a poder mostrar a mi hijo como yo lo conocí. Mi papá es artista y yo crecí en este taller y mis hermanos crecimos aquí y mi papá nunca dejó de trabajar por tener hijos. Esa es la suerte de no trabajar en una oficina. O sea, yo puedo pintar en mi taller con mi bebé aquí colgado, pegado. La idea es no, no parar, más bien compartirlo con él, ¿no?